Bueno, yo creo que el Contralor eh, debería, o sea, veo con mucho asombro, que justamente ayer ya hubo una filtración que ratifica que lo que la Comisión de Garantías Constitucionales investigó está vinculado con la información de Pandora Papers. Mire, nosotros teníamos... Eh, casi decantado que esto podría suceder, sobre todo cuando la Asamblea se tomó el tiempo que se tomó para justamente tratar el informe y, oh, sorpresa, ahora justamente antes de que tratemos y que resolvamos eh, el tema dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, ya la Contraloría General del Estado decide archivar. Eso nos preocupa, porque lo que hemos encontrado acá, los hallazgos que tiene el informe, vamos a remitirlos, es una de las recomendaciones que hemos hecho en el informe, remitirlo a la Contraloría General del Estado, y si el Contralor se le ha olvidado alguna información o requiere que la Asamblea le ayude, señor Contralor, lo haremos con mucho gusto. Pero usted no puede, de manera antojadiza, con información que no sabemos de dónde la, va, la habrá... Eh, sí haber tomado ya una decisión previa cuando, insisto, hay todavía mucha información que está siendo eh, ya eh, difundida al mundo a través justamente de la plataforma de los eh, periodistas que hicieron la investigación, pero adicionalmente considero que lo que tiene que entregar la Asamblea Nacional el día de hoy es información muy importante que le va a permitir a la Fiscalía, Contraloría, Superintendencia de Bancos, SRI, El Consorcio Internacional de Periodistas ICIJ los cuales han demostrado que el presidente Guillermo Lazo tiene compañías offshore en Panamá. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho como asambleístas? Un trabajo de investigación en el cual ha revelado que efectivamente el presidente Guillermo Lazo sí tiene vinculaciones con bienes y capitales en paraísos fiscales. Que el presidente Guillermo Lazo, a través de Banisi International la compañía de sus hijos maneja y controla de forma indirecta sus bienes y capitales en Panamá. Estamos listos para dejar nuestro cargo, para dejar nuestra corrupción, si eso es necesario, para que el Ecuador no viva con un gobierno, con un ejecutivo lleno de corrupción y de evasión de impuestos, que le quita a los ecuatorianos 8 mil millones de dólares al año que el día de hoy la democracia va a triunfar y estamos claros también que los que voten a favor de la corrupción del presidente Guillermo Lázaro, nosotros estamos a favor de que se continúe la investigación, eh, hay que llegar a acuerdos, eso pero el acuerdo principal es a favor del pueblo ecuatoriano y estamos en contra de la evasión fiscal y de la corrupción. Muchísimas gracias. Este pleno pueda ya sea destituir al presidente de la República o iniciar un proceso de juicio político. Así que todo lo que vaya en contra de lo que nosotros hemos manifestado en el comunicado público pues será apoyable. Eso puede significar que no apoyamos el informe de presidente. No, porque el presidente tiene dos razones para acudir a la Asamblea claramente establecidas en la Constitución. Todo lo que se vaya más allá simplemente será un saludo a la bandera y generosamente no podrá exigir absolutamente nada definitivo. Eso se es puede, tiene que venir acá para el Consejo de la Nación, para un talón de electoral juicio político. Fuera de eso, la recomendación deja de ser efectiva. Y el segundo punto también es de lo que vino una resolución de volador. Tengir que se levante el sentido bancario de la familia presidencial tampoco tiene lógica, porque es un que solo puede hacer un juez. Todos los funcionarios públicos, incluyéndome. El momento en que asumimos la función pública, tenemos que formar en una declaración de la contaduría a utilizar el levantamiento del sentido bancario. es decir, ir más allá de eso, como les digo, es comprometerse en funciones de preces, En qué podríamos nosotros respaldar un informe en una recomendación que diga que todo lo que se ha investigado y ha sin se mande a las instituciones y ya están investigando Pero más de eso, no. Gracias,